Mi manifestación en el día de hoy es para apoyar el TMT para la isla de La Palma. Considero que la ciencia es un progreso humano, un progreso humano que tenemos que tener en cuenta para todo, social, científico y, sobre todo, ...en el mundo que vivimos de la isla y de Canarias... ...donde eh, cada vez la población está en un sentido decreciente... ...y en esta isla no podemos avanzar... ...es necesario avanzar... ...yo me considero eh, una privilegiada... ...y quiero que todas las generaciones venideras... ...se consideren igual que yo... ...y vuelvan a esta isla... ...donde las fuentes de riqueza son muy escasas... ...donde la, el trabajo existe... ...es una precariedad... ...y para ello quiero riqueza, bienestar... ...y futuro en la isla de La Palma.